Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les enseño a hacer dos cajas sorpresa Esta caja Mega Boss que es una cajita que le regalaron a mi hija y me encantó la idea y quise enseñárselas a hacer Su contenido puede ser golosinas o estos detallitos kawaii que si los quieres aprender a hacer, escríbeme en los comentarios Si deseas hacerla para un amigo o el novio, solo cambia el color del marcador y escribes el nombre de él o feliz día, según para la ocasión que necesites Espero les guste también vamos a hacer esta cajita de amor que la hice muy similar a la anterior miren qué linda el contenido puede ser dulce o chocolates vamos ahora con la lista de materiales y el paso a paso voy a cortarla así, ustedes pueden utilizar la cajita que deseen y el tamaño que deseen, siguen estos pasos voy a aplicar silicona líquida en estas partes para pegar esta parte en cartón rígido que es de la misma altura de los lados de esta caja ahora en esta parte voy a cortar la mitad de esta lita y estos lados los voy a redondear acá lo que hice fue forrar la cajita con cartulina blanca Tomé una tirita y la voy a cortar así como en onditas por ambos lados para pegar en esta parte Ahora voy a utilizar cierre de velcro para poder cerrar la cajita Voy a estar pegándolo con silicona caliente Voy a aplicar de nuevo acá para cerrar y que se pegue a la base, a la parte de la base Listo Ahora voy a empezar a hacer dibujitos, los que vi en, en esa cajita, que son unos dibujitos muy fáciles de hacer, son como siluetas. Así hacemos formitas como de nuecitas, hay líneas. Acá voy a hacer a dibujar un castillito. mire qué fácil está de hacer. Acá hacemos el techito y voy a pintar dentro. y voy a hacer una banderita banderita en estos laditos acá estoy dibujando otra casita para los que no saben dibujar creo que estos dibujitos están muy fácil voy a hacer acá una estrellita voy a hacer la carita acá una nube igual le vamos a hacer carita estrellitas, acá de hacer un arbolito voy a hacer unas bolitas y vamos a llenar, a pintar dentro voy a hacer acá otra casita como pueden ver he hecho bolitas por los lados acá dos corazoncitos, en esta parte voy a dibujar un globito en forma de corazoncito acá otro redondito y así figuritas, así como una crucecita otra nuecita todos estos dibujitos son los mismos para esta parte interior de la caja lo importante es como ir llenando los espacios para que se vea bien bonita la cajita a mí personalmente como les dije me gustó mucho y más estos, este color me encanta acá voy a dibujar una luna y a los lados unas nubes estas nubes sí las voy a llenar voy a pintar por dentro todos estos dibujitos los vamos a hacer en dos lados nos quedaría así miren que se ve muy bonito, pues a mí me encanta ahora voy a decorar esta parte superior voy a utilizar esta cinta papel para hacer un círculo pueden utilizar cualquier utensilio y voy a dibujar una línea por dentro que voy a repasar para que se vea más oscura en dos lados voy a hacer así estas curvitas. O moritas como les digo yo y vamos a pintarla pintamos toda esta parte voy a hacer acá unas líneas una tira mide como de ancho 5 o 6 centímetros ya eso es opcional como lo deseamos según el tamaño de la caja y vamos a pintar así en esta parte voy a hacer dos líneas más o menos de, de 2.5 centímetros de ancha y voy a pintar así toda esta parte la voy a pintar si no tienen marcador fluorescente pueden utilizar una hoja fluorescente ahora voy a empezar a dibujar de nuevo las silueticas, de estrellitas, crucecitas, nubecitas a esta la voy a hacer carita esta estrellita acá voy a hacer un confite y dentro voy a pintarlo un poco acá otra crucecita o un signo más un corazón y a este corazón le voy a dibujar un moño y voy a hacer de nuevo otra línea y vamos a pintarlo este lo voy a pintar todo y voy a hacer así como moritas. Acá voy a dibujar una estrellita, le voy a hacer carita. Y hacemos esta parte como de una alita. Acá voy a hacer una a dibujar estrellitas. Y sigo dibujando así. Esta parte la voy a llenar. y en estos laterales también lo vamos a dibujar voy a hacer moñitos, confiticos, estrellitas pues lo mismo que hemos hecho así ahora acá voy a, hacer, a dibujar dos líneas curvas para escribir kawaii voz. vamos a escribirlo así cajita es ideal para regalarle a una amiga, a una hija, pues es una cajita muy linda para sorprender voy a borrar estas líneas para que no se vean, acá voy a hacer una crucecita, una estrellita, acá de nuevo estrellitas, estrellitas y voy a delinear toda esta frase así después de que tengan delineada van a pintar así por dentro nos quedaría así Ahora voy a utilizar pintura acrílica para copiar o para escribir o para pintar esta parte. Kawaii, pues esta sí no sé cómo se pronuncia o oh, verdad. No sé cómo se pronuncia. Acá voy a dibujar o a pintar el signo numeral. Y voy a escribir kawaii. Voz. pueden hacerlo también con un marcador blanco que venden nos quedaría así son, son, son marcadores de vinilo, o marcadores de témpera en esta parte interior lo que hice fue tomar papel seda, este es un papel seda rosado del mismo ancho de la cajita le hice todos estos dibujitos que que, vine, que he estado dibujando nubecitas, inclusive también dice por allá en el fondo pueden mirar un arco iris también queda muy lindo y voy a pegarlo en esta parte esto sería para tapar el contenido bueno, que papel seda picado y voy a colocar el contenido que son detallitos kawaii como les dije si desean que haga esos detallitos me dicen y yo les hago un video de ellos vamos a tapar así lo pueden llenar también con golosinas y nos quedaría así la cajita a mí me parece que quedó muy linda esta cajita me encanta vamos ahora con la caja sorpresa de amor voy a reciclar esta cajita voy a estar forrando con cartulina roja cortamos los lados del mismo ancho de la caja, acá ya no utilizaré esta parte corte esta parte para forrar la base yo siempre eh, lo que hago es cortarla del mismo tamaño y le aumento un centímetro y ya lo que estoy haciendo es repasando las líneas para hacer el quiebre o doblar más fácil o más rápido y ya lo que hago es pegarla así, yo la pego con silicona líquida y ya pego la tira de los lados, queda como más pulido me parece a mí ahora dentro voy a colocar papel seda rojo picado para la tapa voy a medir 4 centímetros cada lado y estos lados los medí así esta tapa mide en esta parte hasta o sea, es la base mide 14.5 centímetros así 14.5 centímetros y voy a aumentarle cuatro rayitas más o sea que quedaría de 14.9 y este que sería el ancho lo medí así esta mide 22 centímetros y así este le monté 22.5 o sea cinco rayitas porque como pueden ver ahí en el fondo los lados son más anchos y vamos a doblar así, como lo hice con el lápiz para mostrarles para que miraran, observaran mejor. Voy a borrar estas líneas para que no me queden en la cajita y voy a decorar esta parte. Voy a mirar acá la mitad y voy a pegar esta tira de 5 centímetros. Así, voy a utilizar estas dos partes en cartulina, estos dos cuadros uno en cartulina roja y otro en blanca. Vamos a cortar un corazón así. Este sería el rojo, que sería más grandecito. Voy a repasarlo para cortar el otro. Pero este corazón lo voy a cortar así. Me entro un poquito, que sería para que quedara un poquito más pequeño que el rojo y vamos a pegar así antes de pegarlo voy a hacerle a este que esto es opcional si lo desean hacer lo voy a cortar así en moritas o con curvitas y ahora sí vamos a pegar voy a hacer una línea adentro con marcador rojo lo estoy haciendo y voy a hacer estas moritas como hicimos en la cajita anterior en la cajita anterior también pueden hacer esto cortar una tira así fucsia eh, como lo estoy mostrando acá si les parece pues hice corazoncitos dentro, claro que estas curvitas me quedaron muy pequeñas y los corazoncitos no se aprecian bien y vamos a hacer esto mismo en todas las moritas ahora lo que voy a hacer es hacer siluetas de corazones como hicimos con la cajita anterior que eran kawaii estas van a ser de corazones estas siluetas yo me fijo para hacerlas de silueticas que veo en, en google y vamos a hacer así como hicimos con la otra, la vamos a llenar vamos haciendo diferentes formitas como les dije las vamos a llenar pero antes de llenarla vamos a pegar una imagen de amor, esta es una imagen de amor animada que me encanta y hace juego con las Cowboy, o sea con la caja anterior pegamos acá dos corazoncitos los delineamos igual y miren cómo queda linda ya llena con todas las siluetas en esta parte voy a escribir en esta parte superior I love you esta parte la voy a delinear para resaltarla es opcional pero me parece que se ve bonito vamos a dar vueltas y vamos a pegar otras dos imágenes animadas y vamos a escribir un mensaje, estos mensajes a mí me parece que yo los repito mucho porque la verdad uno a veces no sabe qué escribir pero la persona que está enamorada sabe qué escribirle a su pareja entonces sería qué maravillosa es mi vida desde que te conocí y vamos a escribir la palabra que no falta nunca en estas cajitas de amor que es te amo también pueden escribir te amo te extraño según pues para la ocasión que necesiten esta letra la voy a llenar así esta le voy a hacer unas rayitas esta la voy a llenar así la a. igual está unas rayitas pero también pueden pintarla toda de negro, si desean y en esta parte la voy a decorar con unos corazoncitos que me parece que se ve muy bonito para que no queden volando las imágenes vamos a armar esta tapa cortando los lados como les he enseñado voy a doblar así para aplicar la silicona líquida yo utilizo silicona líquida porque si me equivoco puedo despegar Gusta mucho y vamos a pegar así, y nos quedaría así la tapita. Vamos a colocarla y quedó súper bien. Así nos quedaría con esta cajita terminando. Amigos espero que les haya gustado el tutorial, a mí personalmente la primera vez que hago esta cajita acabo pero me encantó. Manito arriba, si te gustó el video compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.